ya no me para nadie porque tengo mucha rabia por lo que ha pasado aquí tengo mucha rabia que se nos jodan los espacios los espacios donde estamos hablando porque aquí no se está romantizando de la prostitución ¿eh? aquí nos estáis violentando nos estáis usando como escudo nos estáis usando como arma en contra de otras mujeres y no estáis pensando para nada en nosotras vuestro discurso yo lo digo a vosotras pro derecho y yo digo a las abolicionistas es una mierda en por qué no lo estáis haciendo desde la razón lo estáis haciendo desde el coraje y de la rabia peleándose con otra nos dicen por qué no hay putas que den la cara para recibir esto las vamos a traer para recibir esto las vamos a sacar los 8m ¿Por qué no salen las racializadas? ¿Por qué no salen las indígenas? Porque las abolicionistas no es eso del feminismo hegemónico. Pero y ustedes, las críticas, las diversas, las inclusivas, ¿qué coño estáis haciendo, tía? ¿Qué narices estáis haciendo? ¿Qué ¿Estáis poniendo el cuidado, los cuidados en el centro de vuestros coños? No de nosotras, ni de las putas, ni de las jornaleras, ni de las Kelly, ni las de Cuidado, ni las de ninguna. Y este espacio de Cáceres es un espacio seguro, al fin y al cabo. Porque muchas abolicionistas de, vosotros, de las que están aquí tienen orejas. Y quieren cambiar esto, por eso yo estoy aquí, por eso espera un año y medio en venir. Para no venir violentando, para venir cuidando, para intentar crear. Para eso estamos aquí. Después de esta charla, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos violentando? ¿Seguimos odiando? ¿O seguimos poniendo los cuerpos de las mujeres pobres en el centro?